Tania y su familia vinieron a vivir hace ocho años al municipio, a Sangüesa, y encontraron esta vivienda porque querían eh, residir en el casco antiguo y la verdad que la vivienda estaba en muy mal estado, entonces la rehabilitación ha consistido en una reforma tanto estructural como de acabados exteriores, instalaciones. Mmm... Cubrió una terraza que existía y eh, con una cubierta de madera que ha completado toda la planta. Cuando es una rehabilitación completa incluye ya eh, aislamientos eh, exteriores, nuevos huecos, eh, estructura por supuesto y todas las instalaciones nuevas. Y además como se hizo una redistribución completa también de espacios pues se ha incluido todo todas las instalaciones. Se les ha acompañado desde el primer momento que vinieron a pedir eh, información sobre las posibles ayudas. Y luego, durante la obra, también hubo dudas sobre posibles cambios y se les ha apoyado, y más estando eh, como estábamos en la misma calle Mayor.